¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a reaccionar a vídeos antiguos del canal. Eh, como muchos ya sabréis, llevamos aquí tres años, casi, ¿qué pasa? Y somos casi 100 Así que, toca reaccionar los vídeos antiguos del canal. Si quieres que haga una segunda parte, déjamelo aquí en los comentarios. Pero antes... ¡Sí! ¡Comenzamos! Miedito me da. Vamos a ver el vídeo. Vale, me acuerdo que esta era la intro. Uh, es súper corta. ¡Dios! ¡Dios! Me acuerdo que... Guau, wow, hablaba súper, en plan, bienvenidos aquí a este canal, hoy vamos a hacer, ¿sabes? En plan, súper, súper serio, ¿sabes? Y además me acuerdo que la música, fíjate, sí. ¡Dios! ¡Qué bueno! Te dejaré todos los links de estos vídeos abajo para que les eches un vistazo porque... O si no entras en el canal, lo verás. Y ha encajado. <risa> Madre mía. Vamos a adelantar un poco. Madre mía. La retención de audiencia aquí en este vídeo no sé cómo. Y aparte, me acuerdo que como no tenía el Sony Vegas, no podía hacer cámara rápida. Que dije, bueno, pues voy a buscar a ver cómo se hacen intros para YouTube. Y me salía en PowerPoint que se podían hacer. Es Dios, es que no eran plan. Bienvenidos a este canal. Bueno, aunque sea... Bienvenidos, ¿sabes? Era. Hola, soy Superman. Hoy vamos a saber cómo se <risa> es que... derrúpitos por dos. Dos. <risa> no puede ver esto? ¿Qué? <risa> me aburre, sí, que me aburre. Y se ve, <risa> y se ve todo, ¿sabes? Se ve el ordenador, el, el cable de los auriculares, el la mal. todo mal, todo mal. Así no se puede. ¿Cómo... Esto ha sido todo por hoy, gracias. En vez de decir, bueno, nos vemos en la próxima, adiós. Aunque sea así, adiós, no he dicho mi adiós. Es que la intro está súper alto de volumen y luego cuando llego yo empiezo. Bueno, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a hacer.. ¿Qué pasa, gente? Hoy os pues, voy a enseñar. El... <ríe> Soy la única que le da un poco de miedo. ¿Qué pasa, gente? Pues nada, esto ha sido todo. Y si te ha gustado, le das un buen like. Eh, suscríbete y activa la campana Que es que es gratis Recordarte que si eres nuevo o nueva Decirte que yo subo Minecraft vale. Y arriba en la pantallita Te dejaré una lista de reproducción Y a la pantalla final Pues el último vídeo Para que le eches un vistazo Así que nada Y nos vemos en la próxima que... Nos vemos en la próxima Claro, 20 minutos grabando Si es que... Chao Diego. ¿Qué para qué hago esto? <risa> <risa>